Te voy a contar un cuento. Había una vez un mendigo que vivía en estas ciudades medievales. Eh, estaba acostado el mendigo, muy triste porque nadie le daba nada, y de repente aparece eh, un carruaje increíble, el carruaje. Se baja el rey, era el mismísimo rey que venía, y el mismísimo rey le otorga un pan al mendigo, y el mendigo lo mira al pan y dice... ¡Ay Dios! ¡Qué terrible! ¡Qué miserable es este rey que no nos da algo más que un pan! Me hubiese puesto un pedazo de pollo adentro algo para que este pan sea más sabroso. ¡Qué miserable que es este rey! ¿Cómo termina la historia? El rey le quitó el pan. Es importante en la vida que aproveches las oportunidades.